Me llamo Javier Blesa y me dedico a la agricultura. En concreto, me dedico aquí más a, a la fruticultura tropical. Aguacates es lo que más tengo, de varias variedades. Eh, también tengo chirimoya, he probado con mango, he probado con papaya, con lichi, nuez de macadamia. En fin, intentar probar cosas nuevas. También he mantenido algo de cítrico que ya había en la finca. Y pues a eso, eso es lo que me dedico. Yo estudié topografía porque a mí me gustaba mucho eh, el campo, el contacto con la tierra, el salir, el no estar metido en un despacho. Y dándole vueltas salió la oportunidad de coger unas tierras abandonadas de, que tenía de la familia y, y, y, y le quería dar un nuevo enfoque. Entonces me enfoqué hacia la, lo tropical, porque lo veía bastante novedoso, y el ecológico. Eh, y que un crecimiento... Es una zona que es un valle mirando al mar, entonces digamos que le entra la brisa marina, por lo tanto en invierno mantiene unas temperaturas suaves en las que las heladas son muy raras y en verano al entrarle esa brisa marina eh, pues también hace que las temperaturas por lo general no, no suban mucho y eh, zona también relativamente protegida del viento. También eh, lo he hecho desde un enfoque de agricultura ecológica. ...por varios motivos, pues siendo padre uno ve que no sé, hace falta una justicia alimentaria, social... ...ciertos cambios y esos creo que vienen desde la agricultura ecológica". Yo encuentro el suelo, hice uh, una zona en la que no, mo no moví la tierra para nada. Lo que sí que he tratado en todos los casos es de eh, hacer mucho acolchado y materia orgánica. ¿vale? Entonces todas las hierbas las dejo en el suelo. La poda se queda en el suelo y así se, se va creando una capa. Y en todas esas capas voy aplicando estiércol. Y se va eh, haciendo una tierra más blanda y fértil alrededor de los árboles. Con respecto al tema del agua, en cuanto a la agricultura ecológica eh, hay un gran problema. ¿Por qué? Porque como suelen funcionar casi todas las eh, cooperativas de riego, por goteo, es que te llega el agua con fertirrigación. Aquí la solución que, a la que pudimos llegar era construir una balsa. Llenar ese, esa balsa con agua de pozo, que es agua limpia, y de ahí regármelo yo. Uno de los principales inconvenientes es, cada vez que quiero regar, he de venir yo aquí y estar pendiente del, de la motobomba, del riego. Yo, uno de mis miedos es eh, torcerme un tobillo en verano, porque eh, a ver cómo riego. Hay un par de por ahí para sacar mi producto he empezado con una venta directa A medida que ha ido creciendo la producción lo he ido vendiendo a pequeños comercializadores Intento evitar las grandes multinacionales que te lo quieren comprar todo Te dicen un precio, ya te pagarán, te dicen de repente otro precio Y ya tienes pocas alternativas Entonces básicamente canales cortos